¡Así! Sí ¡Así! ¿Ah? Esa posición es muy importante ¿Por qué? Porque es donde descansa la guitarra ¡Está cansada! Quiero decir que es donde se apoya la guitarra ¿Dónde? ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá va! ¡Ahí! ¡Pero en la tuya!